Bueno, chicos, eh, la verdad que estoy muy agradecida. Después de tanto tiempo yo no pensé que iba a ganar algo. Me dieron el premio a la hembra del año. Fue un premio a escondidas. Y me dieron esto. Me dijeron, tomatita, Me parece que lo necesitas. Me parece un re buen premio, amigo. Ah, es muy bueno. ¡Qué buen cepillo de dientes, tita! Pasó de todo en Twitter. Nah. No sé si tienen Twitter. No lo tengan. Si no lo tengan, no lo vuelvas. No lo tengas. O sea, no, no, no, lo, no lo hagas. Desistan en Twitter, chicos. Que si sus padres tienen Twitter, por favor, desistan. Desi. Desistan desistan, desistan. desistan. ¡Ah! Desis. ¡Ay! Escriben. Desistalen. Desist desist Desistalen. Se, escri Se dice así. Desistalen. Desistalen. Desinstalar Desinstalar Desinstalen Desinstalen lo claro, puso desis Desinstalen Twitter Desintegren Twitter Desintegren Twitter Eso es lo que tienen que hacer Desintegrar Twitter Estuvo bonito, pero hubo muchas cosas que me dio ¿Mm? uh, yo estuve ahí Así que tengo los ojos de espectadora eh, Yo tengo mis opiniones de algunas ternas Otras, la verdad, que no las vi Las del principio, en las que hacían como una especie de ternas En las que daban premios antes Que no anunciaban Esas no las vi La verdad es que no, no tengo ni idea de nada de esa parte porque yo llegué en toque tarde pero llegué temprano para el de en twitter y empecé a contestar y le hice rato una piba eh, que creo que ya algunos ya se habrán enterado de qué tweet es bueno básicamente eh, youtuber se enoja porque no la invitaron a los premios resulta que se enojó porque no la invitaron pero por eso tiene un comentario en el que tiró algo que la verdad es de que yo que vi ahí me pareció una boludez no sabía que los streamers del año solo podían ser hombres hay una capacidad que ellos tienen que las mujeres no hasta donde yo sé todo el mundo puede manejar una pc bueno acá la verdad es que yo tendría que que contestar un montón de cosas respecto a esto, o sea, siento que básicamente ella en este momento, con esta oración la de hasta donde sé, todo el mundo puede manejar una PC, está básicamente desprestigiando el trabajo de todos los youtubers, todos los streamers y todas las personas que nos dedicamos a hacer contenido, porque sí, todo el mundo puede aprender a manejar una PC pero eso no significa de que todo el mundo tenga las mismas capacidades para manejar una computadora o tenga el mismo talento o que haga lo mismo en una computadora, artistas youtubers, editores todos particularmente Utilizan una computadora de distintas maneras Y creo que no simplemente es Ah, un streamer sabe usar una computadora Lo puede hacer cualquiera Creo que no va desde ese punto Capaz lo que quiso decir lo dijo de mala manera Y la verdad es que bueno Estaría bueno que se especifique de mejor manera Pero se nota que lo escribió desde el lado de la bronca no Básicamente contesté lo que me pareció Soy mujer barra streamer Y mi opinión tiene información más real Porque a todo esto estamos hablando de que Una youtuber está dando críticas respecto Respecto a qué streamer debería o no ganarlo. En realidad nadie tiene la vara de quién es mejor o quién es peor. Porque no existe eso. Pero se entiende que se le está dando básicamente un premio a los que más se esforzaron O mismo a los que tuvieron la dicha suerte de haber tenido un clip buenísimo. Chicos, igual bueno, por sí que hayan premios. Al margen de cualquier diferencia, es como un punto de partida para reconocerlos. Claro, eh, ¿cómo se llama? Uy, me acabo de olvidar la palabra que siempre digo, amigo. Qué bronca cuando te olvidas una palabra. ¿Qué hace? un padre cuando ve que su hijo le va bien. ¿Qué es lo que está buscando el hijo? ¿Qué es lo que quiere cuando le muestra un 10 al padre? ¿Lo felicita? No. Algo similar. ¿Felicitaciones? ¡Felicitaciones! ¡Ahí está! ¡Aprobación! ¡Gracias! Básicamente, eso son pequeñas aprobaciones, chicos. Pienso que va por un lado de la aprobación de que alguien te diga, hey, lo hiciste bien. Pienso que la gente que estaba ahí se lo merecía. nada la mina pone esto y yo le contesto, mira, soy mujer streamer y mi opinión tiene información más real. Porque, tipo, si vas a hablar siendo youtuber de las streamer mujeres... Estaría bueno que hables con streamers mujeres ¿No? Me parecería Y le puse esprit estaba codeándose con españoles Nos puso en el ranking y Estuvo en el número uno Cuando las banderas eran todas españolas Entiendo que no sepas lo importante que es Pero me llena de orgullo y se lo merece Entiendo que quieras dar tu postura Pero una inclusión forzosa Es darle el premio a streamers mujeres Que no lograron ni la mitad que él Que él no tiene sentido Por si no sabías Nimu es mujer Y ganó el segundo premio a streamer revelación Y el primer puesto fue para Davo Que en mi opinión fue uno de los streamers más humildes que conocí Y todo el mérito que tiene se lo merece creo que Davo sí le quedaba revelación Porque explotó este año, boludo. Y nada, de ahí yo le contesto Esto se trata de abrir puertas Hace seis años que soy streamer y no tenés idea lo difícil que antes era, más que nada por ser Latinoamérica y Argentina. Que el que esté ahí se lo merece, porque nos da visibilidad de streamer de Argentina, pero, ah, claro, no sos streamer O sea, claramente si sos youtuber y venís a hablar de streamers, no rompas los huevos. Anda a pagarle a tu editor o anda a hacer tus videos a terminar de editarlos, ¿entendés? Los streamers tenemos que estar muchas horas en vivo. Muchísimas horas. Uno agarra y dice, ah, no, bueno cualquiera puede manejar una maquinita Amigo, haz un extensible, boludo. ¿Sabes lo que que te drena la vida un extensible Hace dos semanas en vivo Cuando, por ejemplo, cuando La gente no sabe Pero cuando vos dormís en vivo Literalmente no, no descansás O sea, es como un masoquismo incluido Porque vos te vas a acostar Y no estás descansando Y literalmente a veces soñás Con que estás estriviando Yo cuando estaba en vivo Y muchas veces en vivo y duermo Sueño que estoy estriviando Y me levanto Y no estoy No descansé nada Pero estoy pila, ¿entendés? Me peruí más de cuatro horas Frente a la cámara Dale, dale, hacelo, hacelo Hacelo, sin tener un meme de por medio Que explote No, no, no, no, no, no No es lo mismo, no es lo mismo Y Goncho le contesta La inclusión forzosa es lo más machista del mundo Amigo, me parece real eso O sea, yo puse Si a mí me nominasen a cualquier terna Tipo, y sin haber logrado nada O sea, una terna, por ejemplo, no sé La hembra del año, ¿entendés? Y yo no hice nada en todo el año Yo me arrancaría las tetas Las pondría dentro de una bolsita Y las tiraría por el mirador del obelisco, ¿entendés? O sea, porque la verdad es que sería completamente vergonzoso Me sentiría mal Es como, uh, vamos a llenar el hueco Mezclándolo con una germó. Uh! Y yo ahí como, como minita subiendo al escenario oh oh gracias, ¿Entendés? Diciendo no, no, no. Entonces no me parece la verdad es que, que se meta el tema de la inclusión forzosa. Sí creo que hay streamers que se lo merecen tranquilamente. De streamers mujeres que se lo merecen. A ver, estuvieron nominadas un montón de streamers. Siento que como que la mina habló sin ver el evento. Porque parece que habló sin ver el evento, claramente. Bueno, goncho pone lo de la inclusión forzosa que es lo más machista del mundo. Y yo estoy en lo correcto porque la verdad es que la inclusión forzosa nos toma el pelo. Es como, imagínate que el Streamer del año, ¿no? El streamer del año Se lo daban pensando en una mina, no sé A Sophie Maure, Sophie Maure, que empezó a streamear Hace tres meses, amigo, eso era un cachetazo Para cualquiera de los streamers que estaban Parados en ese estrado, ¿entendés? ¿Por qué? Porque puede tener buenos números, pero hace tres meses Empezó a streamear, y es del Año, del Año. Literalmente, siento que hay cosas que uno tiene que ser consciente. Pero yo siento que la mía ni vio el evento y que habló por hablar porque estaba enojada. Y después lo confirmó de, tirando otro tweet. Inclusión forzosa, o sea que naturalmente ninguna mujer persona no binaria fue merecedora de, de estar en esa terna. En realidad la merecedora era Nimu. Todos lo sabemos. Pero Nimu estuvo en revelación y ganó el segundo premio. Y estaba más que contenta. Y yo le pongo, literalmente, sí, no lo fue. No existe mujer argentina actualmente que lleguen a esos números de Spring, Goncho, Única, Rey y exacto y Yaras en un momento llegó. Y Nimu. O sea, Nimu, 100%, Nimu. Igual Nimu es VTuber, no sé si cuenta como persona le pongo, si no la mayoría de las streamer mujeres de acá argentina y no, no llegan a esos números y ninguna se está quejando, porque las streamer mujeres no se están quejando, fueron un montón de streamer mujeres, ninguna se está quejando, amigo y acá me responde esto, si alguna dice A, ah, lo más probable es que se la coman y sea excluida de la comunidad creo que la mayor parte de la gente que ganó no era de la Cosquarmi pero eso lo hablamos después y eh, de ahí yo le contesto mirá, no, conozco a las streamer argentinas más conocidas, la chupón huevo es más, y ahora quedó nominada y estaba de vacaciones cagándose de risa, y ni fue y tiene mejores números, soy youtuber no hables por las streamers, porque es real amigo, no hables por las streamers soy youtuber, ahora si vos estuviese estremeando, hace más de un año y medio y colaborando con esos streamers, te entiendo pero no estás colaborando con nadie, no estás haciendo absolutamente nadie, si vos querés hacer inclusión, vos querés que haya una inclusión no busques la exclusión en otro evento porque es al pedo ya, a estas alturas es al pedo yo antes no lo comprendía, yo hoy en día lo comprendí, si uno quiere encontrar la inclusión la tiene que generar uno mismo, Entonces, si yo quiero inclusión, quiero que incluyan a las mujeres tengo que hacer un evento en el que todas nos destaquemos, tengo que hacer contenido en el que todas nos destaquemos o sea, si yo quiero inclusión, yo genero la inclusión, no le no le no, no, no le voy diciendo a los demás, ¿por qué no lo haces, boludo? ¿por qué vos no incluís a la gente? no, ¿por qué yo no lo hago, entendés? o sea, uno primero tiene que mirar para adentro antes de hablar de los demás, y es real, yo una vez dije, y esto lo voy a decir bien en claro yo una vez dije, lo que yo sé de la cowards lo que yo sabía de la cowards y era lo único que yo sabía, porque, a ver pero yo les cuento, yo de Coscu lo único que vi, en su momento vi un stream, y yo lo veía y me caí de risa, pero la verdad es que no sé nada de ellos, no sé qué bardo hayan estado medido no sé nada del Momo no sé nada de la mayor parte que está dentro de la cowards pero porque no sabía ni quiénes son a ver, eh, les vuelvo a reclarar, yo soy un otaku que era una retraída social y si no hubiese sido por Ernie no hubiese conocido a la cantidad de gente que conozco hoy en día, yo en ese momento eh, no conocía a nadie, hoy en día conozco gente, hoy en día conozco streamers y la verdad que eh, haberlos visto en ternas por primera vez fue hermoso, igual nunca Vi una caguar O sea, nunca vi una caguar Tipo, era como Yo estaba ahí como Te lo mereces, te lo mereces <risa> Pero porque nada, eran mis amigos ahí subido al estrado. Re feliz estaba yo. Porque la verdad que sentía que se los, merecía, en el, se los merecían, ¿se entiende? Pero no sé qué tanto porque no conozco a los otros streamers nominados muchas veces, ¿se entiende? Y no conozco casi nadie de la K-Wars. Fuera de Juan fue la primera vez que vino variedad. Hubieron cosas cuestionales como el de Doctor Ego más que nada no, porque él se encarga de dar los premios. Pero después tira todo. Bueno, voy a hablar sobre lo de Doctor Ego Después de la K Wars fuimos para la casa de él. Chicos, Doctor Ego no se encarga de dar los premios. Él no elige los premios. No se encarga. Absolutamente nada de eso Es más... Puede que hayan sido los mismos amigos. Así que eh, no, lo, no lo culpen. Literalmente no lo culpen porque. Porque esta fue la primera vez que él no organizó la cowards Y no se encargó de absolutamente nada. Y nada, y a él le dio un toque de vergüenza. No lo culpen a él por haber ganado ese premio. Para mí no se lo tendría que haber ganado Boffy ni pedo. Porque el guantelete que tiene ese ahí, todo broncho, no me gusta nada. Siento que la casa de, de Si era por el fondo, la casa de era será más bonita. Si no se lo tendría que haber ganado Ross. Road Square todo el tiempo cambia cosas en su stream, ¿me entienden? Todo el tiempo agrega cosas, todo el tiempo pone cosas. Pero, ¿qué pasa? Las cosas. Que pone Rod Se ven muy cursed. Se ven muy cursed A propósito Él tiene muchísima producción Lo que hace Lo hace él Lo edita él Se fija a mano De que todo funcione Tal cual Como él quiere Todo el tiempo hace cosas nuevas Porque todo el tiempo Lo están copiando, chicos A ver Yo he visto a Rod Poner la pantalla gigante verde Y de repente He visto a ocho streamers Hacer lo mismo Después de Rod, ¿entendés? Rod siempre hace Innova y hace cosas nuevas Entonces yo siento que Que Rod se lo merecía un montón Amigo, esta mía no para. Esta mía no para. Yo le dijo, nunca vamos a ser mejores. ¿Qué? Eso es lo que te dicen cuando quieres debatir. Amiga, yo te debatí. ¿Qué decís? Yo le debatí y no me contestó. Pero así son ¿ves? es como le das una opinión coherente y no, no te contestan. Cuestión que yo le contesté a la mañana cuando estaba recansada, estaba a punto de mimirme. Me salta el TikTok de ella. Y dije, ¿tengo la necesidad de responderle? No. ¿Me sería satisfactorio? Puede ser. Creo que la mejor manera de responderla, de responderle de una manera súper educada. Les respondí educadamente, a la mejor manera, porque si no, TikTok me mete un palo en el ojete. No hubo mujeres nominadas a la terna mejor streamer porque las únicas minas que streamean. O sea... Hola, me presento. Soy yo, la que te contestó en Twitter. Que no sé si te olvidaste, pero te hice ratio eh, Te hice ratio no te digo, Ratio mujer, es Streamer y mi opinión tiene información más real Y que Prince está codiando con españoles Nos puso en el ranking Estuvo en el número uno Cuando todas las en eran españoles Entiendo que no sepa lo importante que es Pero a mí me llena el yo bla, bla, bla Eso fue lo que dije también seguí explicándote que hubieron mujeres nominadas y que una de las streamers revelación fue Nimu, que no podía estar en streamer del año mm. sin estar en Revelación primero, y si estaba en Revelación, no podía estar en streamer del año. O sea es una eterna o la otra eso es lo que aclararon ellos desde un principio me parece más importante recalcar es que yo te dije que esto se trata de abrir puertas y que hace seis años que soy streamer y no tenés ni idea lo difícil que es en Latinoamérica para nosotros los argentinos poder destacarnos en el ámbito del streaming sí mismo no. además de Nimu no hay ninguna Streamer mujer acá en Argentina que llegue A estos números, chicos, no existen No hay, no hay, yo conozco A la mayor parte de las streamer mujeres No hay, ojalá lo hubieran, además de la chilena La verdad que meternos en una terna donde no Llegamos a los números, me parece Una inclusión forzosa, y no me parece Para nada feminista ese punto de vista También te contesté lo que vos dijiste, que si Alguna dice A, ah, lo más probable es que se la coman Y sea excluida de la comunidad, y te dije Que no, que las conozco a las streamers argentinas Hasta las que fueron nominadas, algunas no no, pero bueno, y a muchas les chupó un huevo, como ejemplo a Yaras, que tiene muy buenos números y estaba de vacaciones cagándose de risa. Y mira Lele, el problema no es que des tu opinión, el problema es que estás dando tu opinión en base a que te dio bronca de que básicamente no te invitaron, que pusiste. Y la verdad estoy decepcionada de que no me hayan siquiera invitado a este evento furero, siendo que mi laburo este año resaltó muchísimo. Tenés 163.000 seguidores en YouTube y el resaltó muchísimo es críticas, no irónicamente. Más allá de lo que sea tu contenido, de igual manera el radar es muy amplio, no cualquiera va a saber quién sos, yo no sabía ni quién eras y... Por las dudas, por si no sabías, ellos hicieron una convocatoria en la que fueron streamers hasta de 20 views porque se registraron en la página y mandaban mail para que les envíen la invitación. Yo siento que la mía lo hice puramente porque está enojada porque no la invitaron, boludo. Antonio, ¿qué demonicarista puso? Por 9. Y después comentó: Decime que sos amigo de Cosco sin decirme que sos amigo de Cosco. <risa>